Fala aí, pessoal, belezinha? Felipe Azucca gravei uma entrevista, fiz uma entrevista, na verdade, com Vanessa Jackson. Ela é da Venezuela. E a gente estava conversando sobre marca pessoal, ok? Tem muita gente que está começando a trabalhar na internet. Eu já falei isso várias vezes, que cada vez mais, ah, o fato de você trabalhar numa empresa X, ah, eu trabalho nessa empresa, não quer dizer muita coisa. A gente tá cada vez mais trabalhando com, com a marca pessoal. Então Quem é você? Qual é o seu impacto na internet? Qual é a sua página? Qual é o seu port... port... portafólio? Portfólio. Hein? Fala em no português: portafólio. Portfólio. Então, as pessoas querem saber quem é você, o que é que você está fazendo para trazer valor a outras pessoas. Então, nessa entrevista, a gente conversou sobre vários temas e, como a gente falou sobre tantas coisas, eu deixei na descrição desse vídeo o... exatamente o minuto que a gente fala sobre cada assunto, ok? Então, se você quiser dar uma olhada sobre o que a gente conversou, Você pode ver na lista completa e simplesmente clicar no link que você deseja, ouvir o tema que você quer, o assunto desejado, ou você pode ouvir a conversa inteira, que eu recomendo que você escute a conversa inteira, nem que seja somente ouvindo, ok? Porque a informação é muito importante. A uh, Vanessa foi pra, chegou no Brasil, da Venezuela, não tinha trabalho fixo no Brasil, começou a trabalhar na internet. Então muitas coisas que aconteceram durante esse período foi algo impressionante para ela e quando eu escutei a história dela, eu fiquei muito curioso. Então por isso também que eu decidi conversar com ela e falar será que você gostaria de participar da entrevista, compartilhar o que você fez para chegar onde você chegou? Ela trabalha na internet com marketing digital. A ideia principal aqui é mostrar que qualquer pessoa pode estar na internet e pode fazer, trazer um impacto, ok? A ferramenta está para todo mundo, mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas pensam que é muito complicado fazer isso mas, na verdade, não é complicado, ok? O mais difícil é você ter a disciplina para fazer. Que isso é algo que você desenvolve por sua conta através de muito, muita dedicação. Mas complicado, complicado como tal, não. Você se dedica e você consegue, ok? E claro também que se você tiver alguma história para compartilhar, entre em contato comigo que, com muito prazer, eu vou fazer o máximo possível para que a gente possa fazer uma entrevista também com você, ok? Para compartilhar sua história aqui no canal. Vocês sabem que não se trata somente de aprender português, mas de aprender muito mais coisas através do português, beleza? Então, fica com a entrevista. Valeu! Bom, Vanessa, empecemos. Me gostou muitíssimo receber tu mensagem na internet acerca do que você porque lo que hago en internet en ese momento de dictar clases de portugués, de prestar un servicio en internet, como muchas otras personas pueden hacer esto con lo que sea, enseñar lo que sea en internet. Siempre tenemos algo que lo hacemos bien y cuando mencionaste que trabajabas con marca personal, me llamó demasiada la atención porque hay mucha gente de, del canal, los seguidores, que me hablan en internet, y me preguntan cómo hago lo que hago, Cómo, cómo uno puede viajar haciendo lo que le gusta, cómo que yo conozca a alguien que le está haciendo esto. Y muchísimas veces la gente sigue las personas que lo hacen, pero no lo hacen. Y lo hiciste. Entonces sería muy interesante saber un poco acerca de tu historia, lo máximo que podamos sacar de lo que has aprendido durante todo este tiempo en esta mini entrevista que no sé cuánto tiempo será. Espero que lo máximo de informaciones posibles que podamos reunir. Y que todos del canal, ustedes que están viendo los, los videos aquí del canal, puedan cambiar la mentalidad y ver que sí es posible poder hacer lo que a ti te gusta, viajando por el mundo, tener libertad, trabajar desde tu casa. Me, eh, ahora me estabas hablando que es como que raro ponerte la, la, la ropa como más formal, porque siempre estás en tu casa, trabajas relajada, todo el tema. Entonces, Vanessa, me gustaría que te presentaras a las personas, a los seguidores del canal. ¿Hablar un poquito acerca de ti? Lo que hacen? Cuéntame un poco acerca de ti. Eh, bueno, Felipe, primero darte las gracias por darme este espacio en tu canal. Y bueno, sí. así como para hacer corto el cuento, eh, precisamente te escribí porque gracias a conocerte, gracias a tus videos, eh, logré abrir muchas puertas aquí en Brasil. Yo estoy en Fortaleza, Brasil, para los que están... En el noreste, buena comida. <ríe> en el nordeste buena de Brasil. Pero hace calor, hace calor. Ahorita, fíjate que ahorita está haciendo fresquito. Sí, está fresquito. fresquito. En la noche. Ya casi diciembre, estamos a una hora de diciembre. Ya, ya tú estás en diciembre. Sí, es el, el uno acá. Exactamente. <ríe> sí. Sí. Este Y bueno, para hacer resumida mi historia, este... Comencé como emprendedora desde el año 2012. Eh, comencé siendo community manager por las noches para una empresa de envíos internacionales. Uh -huh. Y este, por el día tenía un trabajo a tiempo completo. Yo soy administradora, mi profesión es administradora. O sea, estudiaste esto. ¿no? Y, eh, cosas, algo que muchas personas no saben porque muchas personas piensan que tienes que estudiar muchísimo claro. eh, de marketing digital para, para, para convertirte... Eh, eh, para tener un negocio digital y resulta que puedes estudiar una cosa totalmente opuesta, O sea, conozco personas que han estudiado, qué sé yo, biología y, y son emprendedores digitales. Sí, total. Yo te lo digo que he visto muchos. Muchísimos. Sí. Este, y bueno, luego fundamos una agencia presencial, una, una, una agencia digital en la ciudad de Maracay, que es de donde yo vivía en Venezuela uh -huh. y todo muy bien. Eh, tenía un equipo de trabajo de más o menos 10 personas, todo ya, chévere, muchísima todo gente trabajaba para ti. O sea, wow. Sí, conocí toda esta parte de los pasivos laborales, de los compromisos, de tener sí. eh, la de, responsabilidad de, Daniel, de la oficina, de las responsabilidades de, de trabajar más que tu equipo, que de ganar menos sí. que tu equipo. Sí. Eh, de apostar por el emprendimiento, sobre todo en, en Venezuela y sobre todo en el momento en que aprendimos en Venezuela porque era pleno periodo de, de, le eh, llamábamos la, llaman las guarimbas, cuando sí. comenzaron las guarimbas en Venezuela. Ya. ¿Cuándo, ¿cuándo te fuiste, fuiste de allá? ¿Qué pena, Vanessa? ¿Cuándo te fuiste? Eh, ¿cuándo me fui de Venezuela? Sí. Me fui en el 2016. 2016? ¿Y la decisión la tomamos? cuando la, la oficina donde estaba la agencia se incendió. O sea, se, se incendió peor. la oficina en donde trabajabas, sí. en donde tenía los funcionarios, todo el tema. Sí. Pero, pero ay, un poco de risa, fue muy triste, el... ahorita me da risa, pero realmente fue una cosa demasiado horrible, horrible. Se me imagino. Horrible. Pues no ahora que tienes. Despego. Ahora que tienes la calidad de vida que tienes en este momento, como que te parece chistosa, ¿no? Pero me imagino que... Sí, porque allá, como que... Ay, sí, yo tenía la agencia, qué lindo. Se llamaba Agency. Y de repente un domingo, eh, yo estaba en Margarita y cuando llego el lunes a, a la oficina... Eh, la no, noticia. Me llaman el lunes temprano y me dicen mi pareja, este, está sentada porque este, la oficina se quemó. Se quemó. ¿Cómo que cómo, cómo se quemó? Sí. sí, se quemó, pero ¿cómo que se quemó? o sea Se quemó, se incendió. Wow. Y, y cuando llegué fue todo negro, o sea, es que hay... Yo no me imaginaba, y muchos siempre... bueno, que están viendo este video no se imaginan, lo que es ver un espacio que nosotros teníamos todo, claro. prácticamente todas las paredes eran blancas, eran IMAX, o sea, que el... son eh, de un color claro, pues que son plateadas. Y todo era negro, negro, totalmente negro. Bueno, pasando esa página, eh, tuvimos que tomar la decisión de cerrar la agencia, de romper sociedad, porque bueno, muchísimas cosas pasaron en torno claro, a eso. Y claro, en, en este momento cada persona toma y, decisiones distintas, pues o sea, cada uno, bueno, yo no voy a continuar con esto. Exacto. Bueno, ahora es como una oportunidad para hacer otra cosa y tomarse su decisión. Exactamente. Ahí, este, decidimos eso, romper sociedad y yo decidí por mi lado y mi núcleo familiar venirnos a vivir a Brasil. Y ya sabías el idioma. Yo nunca había visitado Brasil. No, no nunca no había visitado Brasil. Wow. No sabía absolutamente nada de portugués, nada, cero, cero, cero, cero. Entonces, me gustaba mucho. En, escuchar en, en Brasil es como uno se va a las ciegas, como que, ah, me voy ya, lo que sea. Sí. No, bueno, eh, nosotros los, los venezolanos somos como nos hemos convertido en expertos en evaluar países a dónde ir a vivir. Y sí. el país que yo menos evalué para ir a vivir fue Brasil. Bueno, no sé, no, no sé si, me siento, si me siento bien con esto, ¿no? No, pero es que <risa> fíjate, idioma. no lo evalué por el idioma. Porque para mí, claro. yo las oportunidades, súper este claro. limitante. Para mí era la súper limitante del idioma, porque yo trabajo en el campo de comunicación. En el sí. área de comunicación. Entonces, ¿cómo me voy a ir a un país que no, es que mi no idioma? puedo comunicarme? <risa> exacto, ya es bastante difícil comunicarte a nivel profesional en tu idioma, o sea, solo tienes que estudiar. Sí, de acuerdo y con ti. Exacto, y, y me voy a ir a un país donde la competencia en marketing digital es súper, súper, súper. O sea, bueno. hay referencias muy grandes, un país muy grande, y bueno, todo este miedo, y yo decía. O sea, por eso nunca lo evalué, nunca lo evalué como para... Como venir, que no, Brasil, buscar. no no sé el idioma, más bien me voy como a Argentina, Chile, que puedo como Exacto, llegar, ya, como España. encontré un trabajo, puedo decir que ya trabajé en una agencia, sí. era mucho más De fácil. hecho yo fui a España y fui a Argentina ya sí. a evaluar vivir en esos dos lugares. Este, pero bueno, por vueltas del destino, eh, quedé acá en, en Brasil, y eh, ahí, eh, bueno, confieso que entré en una depresión muy grande porque... En lo que escuchaba a las personas hablar, no entendía nada, desde que llegué al aeropuerto era así como que... Claro, siempre menciono eso en los videos, que la gente como que, que cree que es igual, que, es, que lo van a entender, pero sí. no en Ah, porque me muchas personas me decían eso, me decían eso, ay, pero tranquilo, Vanessa, que ese portugués es fascinito, tú vas a... eso se entiende igualito. Sí, yo eh, escucho y... las la, la, la, la, la novelas de Brasil, se entiende todo. Exactamente. <ríe> en la vida real es distinto sí. <ríe> Y bueno, como, como toda buena autodidacta que soy, a buscar bien. videos, ¿En, videos internet? en YouTube y ahí fue cuando vi contigo, Flip. Pero eh, es el tema del y portugués, ahí, sí O sea, me encontraste en internet sí. buscando en YouTube, pero lo que haces en este momento, por lo que hemos hablado anteriormente, te has capacitado demasiado por tu cuenta. Sí. Y yo te entiendo perfectamente, porque si uno espera que otra gente venga a enseñarte, pues estoy, espere como acostado, pues que no van a enseñarte nada. Tú tienes que buscar lo que quieres aprender, lo que necesites en el momento. Y viste la necesidad, yo creo que llegaste a Brasil y viste todo eso, como que, espero que voy a hacer aquí? Entonces, como que me salgo de allá, más bien estaba por allá mucho mejor en mi país, aunque tuviera la empresa como en fuego por allá, como incendiada. Pero es, estoy en mi país, yo ¿cómo puedo buscar una oportunidad acá o ir a otro lado? pero ¿Cómo, cómo, cómo empezaste con este tema de... Siempre fuiste una persona que, que te gustó aprender por tu cuenta en internet, de buscar tus sí, medios, de ¿sí? aprender algo? O como que no, de, de ser como pasiva y esperar que venga la gente a enseñarte. O que, que no, ¿dónde está la información? En algún lado está, la voy a encontrar. Sí, exactamente. Y, uh, a mí particularmente siempre me ha gustado ser autodidacta. O sea, cuando me gusta algo, lo reviso y lo busco y hasta que no lo pongo en práctica, no me quedo tranquila. Y, ¿Y esto lo ves, ¿Lo, ves, lo ves como un diferencial en, en tu proceso de adaptación en Brasil. Todo lo que has hecho durante todos mm -hmm. los días que estás ahí en Brasil, leyendo, viendo sí. videos en internet, tutoriales, me imagino. Exacto. Tutoriales son Entonces, una maravilla. Eh, una de las cosas que hice fue estudiar marketing digital, pero mm -hmm. en portugués. Entonces, ok, súper bueno, muy bien. Logré, logré eh, asimilar mejor todo, todo, eh, todo el portugués porque como emprendedora digital paso mucho tiempo en casa, no, no interactúo mucho con las personas de afuera. Claro. Y muchas personas también me dicen, ah, pero es que tú estás allá. En y la computadora. El rato. Aprendes, pues, porque estás, en, estás hablando con la gente, estás trabajando y estás sí. hablando con la gente. Pero, no, yo estoy aquí, es como si estuviese en Venezuela igual. Porque, ¿Mm? Es un poco lo que yo salgo a la calle, de repente, el fin de semana, pero, y no, no tengo así mucho, mucho, muchas amistades acá en, en Brasil. Sí. Eh, pero es eso, o sea, la meta era, porque a mí, a pesar de ser emprendedora digital y, y dar formación en línea también, claro. me gusta mucho el, el contacto en vivo. O sea, me gusta sí. eh, agarrar claro, un grupo como, y, La, en vivo, y aparte, o sea, de ese, estabas una... acostumbrados con esto en Venezuela, ¿sí? O sea, lidiando con personas sí. cara a cara. Sí, sí. Este, antes de venirme para Brasil, estuve en muchas ciudades de Venezuela, este, entrenando emprendedores. Y eso fue una de las cosas que me, que me afectó mucho, porque cuando me vine, o sea, yo venía de dar por lo menos un taller en, en cada ciudad una vez al mes, o por lo menos sí. una vez cada 15 días. Y cuando me vine para acá... Eh, yo mmm, Llegó un momento que dije, bueno, tiene que pasar un año, yo, de aquí a un año, yo tengo que hablar portugués sí, pues a un nivel lado. profesional sí. y yo voy a organizar un taller y lo voy a dar y, y como sea lo hago. Y así lo hice. Cuando cumplí un año aquí, organizé mi primer workshop que fue hace como dos semanas. Súper, bien. felicitaciones es, por esta eh, Gracias. Y bueno, eh, la verdad es que Vendí las entradas, o sea, vendí lo que tenía estipulado, tuve ganancia. Super y bien. las personas quedaron felices. Eso es todo, lo más importante. todo en portugués. Que hablan en portugués. Se felicitaban todo en portugués. Porque aquí las personas no. Es, es, es impresionante esto: que alguien venga de otro país sin saber el idioma, que aprende el idioma, mm -hmm. que pueda capacitar, capacitarse y enseñar a otras personas cómo hacer lo que hacen. Porque en este momento yo veo lo, lo, todo lo que tú has aprendido en internet a través de otros tutoriales, otros emprendedores estás replicando esto a través de, de, de tú mismo, o sea, o sea de tú mismo a, ti, a través de ti, sí, como, o sea yo aprendí todo esto, lo vi, o sea yo vi los beneficios que me han traído que me ha traído todo esto y ahora lo voy a enseñar a otras personas para que puedan sacar provecho de lo que yo hago y hacer lo mismo y puedan cambiar sus vidas y en este momento tienes un curso, ¿sí? de, de, En internet para enseñar a las personas sí. de marca personal, yo vi Sí, porque eso, esa fue la parte de la historia que no les comenté. Que además de, de enfocarme en estudiar marketing digital eh, y aprender el portugués, me enfoqué a cómo monetizar mi blog, porque ya yo tenía un blog para, ah, un blog. para okay. posicionamiento, para posicionamiento de mi marca personal en Venezuela sí. y me iba muy bien. Pero lo tenía desde ese punto de vista, como una parte, como, como para reforzar mi marca, mi, mi marca personal y que las personas pudieran leer artículos y... Bueno. conocerme, ¿no? Sin embargo, cuando llegué acá dije, no, yo tengo que sacar dinero de esto, o sea, yo tengo que buscar la forma de empezar a ganar dinero sí. con mi blog y con lo que sé hacer, o sea, con el marketing digital. Y ahí comencé a estudiar, por lo menos, yo, yo creo que estudié como 20 blogs, así, de milímetros ¿no? ¿qué cada ¿qué hace blog. Gente, ¿Qué tipo de, post, ¿Qué de hace, publicaciones? Este, si, ¿Qué es lo que están haciendo realmente? O sea, ah, pero ¿por qué dan tanto contenido gratuito? Y y este curso, porque es gratis y así, empecé a investigar, sí, sí. investigar, investigar, ¿Cómo investigar que le investigar. ¿Cómo que le regalan todo gratis? ¿De dónde sale la plata? Exacto. Entonces hice una especialización, una, una certificación en Inbound Marketing ¿Mm? eh, en portugués, porque es una, una, una certificación que está en inglés o en portugués. sí, sí lo ¿Puedes cambiando? explicar lo que, es, lo que significa Inbound Marketing para la gente que, que está viendo el video? Pues es Inbound un tema marketing. En temas de marketing, nosotros lo conocemos, pero muchas personas como que, que es muy complicado, ¿no? como, ¿qué cosa es esta? Seguramente la gente está siendo tratada a través de Inbound Marketing, pero, pero no, no sabe todavía. Todos, hay un nombre todos. para eso. Entonces, sí. hay pocas palabras. Eh, lo voy a explicar así, en una frase muy sencilla. O sea, Inbound Marketing en español es marketing de atracción. Uh -huh. Entonces, todo el conjunto de estrategias que hacen, que hacemos los mercadólogos para enamorar al cliente y atraerlo con, con ciertas fórmulas, o sea, con, con ciertas estrategias que hacen que el cliente venga hacia nosotros en vez de nosotros ir detrás del cliente. Sí, claro. Y esto se hace a través de contenidos de calidad, contenidos gratuitos eh, todo lo que ustedes ven en Internet. Eh, eh, a veces, y yo, yo, yo me lo preguntaba, que era lo que decía hace rato. Oye, pero toda esta gente que hace este montón de videos en YouTube toda esta gente uh -huh. que hace este montón de posts en sus blogs y es gratis. Eh, ciertamente hay que tener una vocación para dar tanto contenido gratis, pero eh, una, son estrategias para eh, al final del cuento siempre va a haber algo que te van a vender. Entonces sí. todo esto es un poco de, de, de Inbound Marketing, ¿no? Antes, eh, perdón, antes de, de empezar todo esto. ¿Sentiste como una, una avalancha de informaciones como para aprender okay. todo, o sea, ¿cómo, cómo hago con todo esto? Porque creo que, que pasa a mucha gente, ¿no? Con usted, si alguien te pregunta qué estás haciendo y tú empiezas a decir todo lo que has hecho durante el último año, la gente como que ya sabe que más bien continúa haciendo lo que, lo que estoy haciendo yo. Pues, ¿cómo hiciste para, para superar esto, para superar el, el, el exceso de información? Porque si uno lo trae de una, es como que choca uno, ¿no? ¿Se me entiende? Es difícil, es demasiada información. Eh, como, como te había comentado, el aprender portugués me abrió un abanico, de, o sea, me abrió una puerta a un sin fin, a un baúl sin final de información. Eh, no sé ni cómo decirlo, pero es demasiada información. <risa> o sea, un nuevo universo en el mercado en sano hay, hay muchos referentes en marketing digital que son muy buenos. Pero acá en Brasil el nivel, el nivel de marketing digital Estamos es avanzando. muy alto y eh, ya, ya yo o sea, yo soy de que leo un artículo, leo otro tengo un montón de pestañas abiertas en cinco <risa> navegadores al mismo tiempo. yo te entiendo. Y es muy difícil, pero llega un momento en que todo emprendedor tiene que decir, o sea, ya, ya eh, vamos a empezar a poner en práctica y así lo hice y logré monetizar mi blog. Actualmente, gracias a mi blog, es, es, es lo que le quiero transmitir a muchas personas, gracias a mi blog, no solo logré conseguir un empleo en Brasil cuando llegué. Eh, por, por cuenta de tu portafolio, por, por el material que sí. tú lo tenías no. en internet. Acá está mi currículum digital y la gente como que, oye, quiero que trabajes Exacto. conmigo. Me pidieron el currículum, pero nunca me pidieron ningún título, ni ninguna certificación de trabajo, ninguna constancia de trabajo, claro. no, nada. Solamente fueron a mi blog, fueron a mis redes sociales y eso fue suficiente prueba para que me dieran mi primer empleo o sea, acá hablando, en Brasil hablando, como content manager. O sea, ni siquiera hablando, mi primer empleo siendo inmigrante, siendo que no hablaba muy bien, eh, no tuve que llegar acá trabajando, eh, no quiere decir que sean malos los trabajos, pero eh, logré trabajando en mi área. Sí, me claro. Me no como hacer que cualquier que cosa, o no sea, haciendo lo, lo, lo, lo, lo, lo, que, lo que a ti te gusta. Porque muchas veces le toca a uno como hacer cualquier cosa para mantenerse por un tiempo, pero siempre como que sí. la idea es como enfocarse también en lo suyo, algo que, que uno lo haría Exacto. gratis. O sea, yo digo es, es uno tiene que hacer que lo haría gratis. Tú tienes que hacer algo que cuando la gente te pagues, te da ganas de devolver la plata. Como que, no, no necesita pagarme. no Dice, ¿por qué? ¿Cómo que me va a pagar por esto? eso, eso es lo que hago yo. No como que no, se tiene que pagar. Entonces, yo solo le voy a hablar acerca de eso si usted me paga. Entonces, es un poco complicado. Uh, te pregunto algo. ¿Cuál es la, la red social en este momento que tienes más como mov movimiento, digamos, más personas, más actividad? Porque siempre como que uno tiene una red social, una sí. plataforma que tiene más seguidores. En mi caso es YouTube, que en este momento, Está como que casi que llega a 30.000 seguidores. Y las otras redes sociales, como que están como que menos. como... Twitter para mí está muerto. Tiene como 300 seguidores por allá. Yo no lo utilizo. Wow. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la, la red social que, que, que utilizas y por qué la utilizas? ¿Por, por, por qué la, te resultó mucho mejor? Eh, yo cuando comencé en esto era muy activa en Twitter. Tú que dices uh -huh. che, que Twitter está muerto. Twitter. No, para eh, para han mí, tratado de matarlo varias veces. Pero muerto para mí. Es, continúa funcionando Twitter, pero para mí no, no, no, no, no eh, le atención. No, eh, yo soy muy activa en Instagram y gracias a Instagram tuve el éxito que tuve en Venezuela porque eh, de hecho eh, hice, hice una, un, un treinamiento, iba a decir. En <risa> portugués, en ¿eh? eh, portugués. Organicé un curso. Un treinamiento aquí un treinamiento. con pessoal. Hice un treinamiento. <risa> Organicé un curso eh, llamado Tallergram. Que estaba enfocado a enseñarle a emprendedores cómo utilizar marketing para eh, potenciar sus negocios, ¿no? Sí. Para, para, para hacer marketing. Claro. Y este, con eso me fue súper bien. Eh, y de hecho, la primera pregunta que yo le hacía a las personas, o sea, llegamos a. a, a lo, lo hacía con, con, con, una, con, un, con un chico allá que se llama Alfredo Berroterán. Eh, llenábamos los salones. Y, y, y, y, Vendíamos las entradas hasta, hasta más de lo que cabía en el salón. Una vez tuvimos wow. hasta que devolver dinero, era un taller para 40 personas y llegamos a, a meter 64 personas en un wow. salón y, y nos regañaron porque... Me encanta me escuchar eso. Así. Y lo, la primera pregunta que yo le hacía a las personas, ¿ustedes creen, creen que se puede vender en Instagram? Y sí, algunos decían, bueno, es? para eso vine, para ver si, sí, para ver <risa> si, sí, si se puede, pero sirve para vender. Y yo le digo, porque cuando ellos se inscriben yo les pregunto o, o, cómo se enteraron del curso. Sí, y que dicen Instagram. El, el 90% de las personas saben del curso por Instagram y se sí. inscriben a través del link. De Instagram. De, lo mismo me pasa con YouTube. El resto es de boca a boca. O sea, sí. es que el amigo se llevó al primo y así. Sí. Y ahí ellos decían, conchale, ¿sabes? Y me imagino que quieres, quieres volver esto como algo sostenible, ¿no? Acabas de mencionar el boca a boca. Va a llegar a tal punto que ya no necesitas estar tan enfocada en la cuestión de, de publicidad en internet. Como bueno, esa gente va a hacer marketing para ah, ti. la publicidad claro. la hace la gente. La gente, como que mira, Vanessa tiene un curso. ¿Hacer de ¿Marca personal? ¿Cómo empezar con WordPress? ¿Cómo tener tu blog? ¿Cómo hacer plata en internet? Haciendo lo que a ti te gusta. Primero, hacer lo que a ti te gusta online y luego encontrar una manera de monetizar esto agregando valor a la vida de las personas. Que se trata de esto. Yo, yo creo que nosotros los dos estamos alineados con este, con este tema. Totalmente. Sí. Totalmente. Eh, bueno, luego lo que te contaba era que Logré monetizar mi blog, además de, del empleo, eh, a través de la creación de, de este curso que es el curso del que me estás hablando, del que estás hablando acá, que es un curso enfocado a enseñar a personas cómo crear un blog. Precisamente, o sea, yo claro. dije, oye, porque yo pasa, también pasa. estaba en esta, en esta saturación de información, yo decía, quiero hacer un curso online, o sea, ya, voy a hacer el curso online. Pero ahora, ¿de qué lo hago? Entonces, muchas personas me pedían el de Instagram. haz el curso de Instagram online? Y ahí, no sé, eh, lo iba a hacer, pero decidí hacer algo que fuera un poco más útil para las personas que claro. el Instagram por sí. Porque una de las cosas que aprendí aquí en Brasil, las aprendí muy bien, es en apostar más por tu propia plataforma que claro. por plataformas de terceros. Sí. Porque Instagram todo el tiempo está cambiando, está cambiando el algoritmo, Facebook también. O sea, entonces depende de lo que los dueños de estas plataformas quieran hacer contigo. Sí. Está bien, yo no digo que esté mal usarlas, pero usarlas como que estar colocar contenido que vayan siempre hacia tu propia plataforma. Claro, o sea, Incluso... general como tráfico a tu página. Y como Exacto. que cap captar del correo de las personas para que puedas mantener en contacto en, en caso que, que una plataforma decida como cambiar todo, ¿no? Por ahora solo se puede publicar las empresas de publicidad, no puede como poner el, como... No, hay que, no le están dando visibilidad. Instagram claro. ha cambiado muchísimo, muchísimo. Es que lo que pasa es que mucha gente que, que va entrando en ese mercado, como que mm. ve la oportunidad de, de hacer el mercadeo, de la publicidad en internet y cada vez más, o sea, Facebook, Instagram, Whatsapp mm. también, o sea, se va a llenar de publicidad porque la gente ve que funciona. Va a llegar a tal punto de que... Publicidad, llame, de publicidad, sí. de robots. Sí, de robot también, como, los, como el Messenger de, de Facebook es automático, puedes hacer clic en los botones. O sea, la gente quiere como automatizar lo máximo posible. A mí me parece muy interesante este del curso, lo que acabas de mencionar, de, tener la, la, de tenerlo, que la, o sea, tener que la gente vaya hasta tu, hasta tu página que tengas más control, digamos, que ni siquiera ese es control porque no está en internet, está en una plataforma, tú tienes tu plan de hosting, sí, sí. tienes lo, el, el, el, la página que utiliza de correos, tienes a Google, que es la, lo que trae a toda sí. la gente que está buscando la página. Entonces, cualquier cosa puede cambiar a cualquier momento, pero lo que uno siempre tiene que buscar es agregar valor porque la gente se acuerde de uno. Y cuando hablamos de, más, de marca personal, la gente siempre se va a acordar de Vanessa Jackson para las la cuestiones de claro. WordPress, de Instagram, de marca personal. Si es de portugués, ah, sí, este muchacho, Felipe Brazuca, no sé, como la página se tumbó todo, se les apareció todo en internet, pero la gente todavía sabe que existe porque ha sido un trabajo muy bueno hacia la gente y la gente no se olvida porque ha cambiado la vida de ellos. Si estás dispuesta, yo veo que te, que te pones mucho amor en lo que haces. Estuvimos hablando ayer y este toque personal, es muy importante en los negocios, es muy importante, pero que sea natural, claro. Si es algo natural, que se note que es como que yo soy así, eso es lo que hago yo y bueno, descubrí eso en internet y maravilla, oh, o sea, sí. tengo una calidad de vida mucho mejor. En este momento, al, al principio mencionaste que nosotros no vinimos a Brasil, tú estás viviendo en Brasil, estás casada, casada. Sí. Tienes un hijo. Sí, llegué, llegué acá, tengo un hijo de 14 años, que muchas personas no lo creen. Eh, porque va a cumplir 15 el mes que viene. Eh, y ya lo eh, portugués, y, ya portugués, ¿no? Sí, de hecho, él también es, es un fan de, de, de tu canal. Porque, claro, él llega conmigo. Ah, no, él llegó cinco meses luego. De que yo llegué acá porque ya. yo llegué primero, como para, para ver. Llevas un poquito de ventaja no, en el portugués, ¿eh? Sí. Pero él se, se que la que pasa en la calle me imagino, ¿no? Como hablando con la gente. No, él es, él, es, él es un niño muy, de, muy. A pesar de que tiene 14, él está todavía así muy. O sea, todavía tiene su niñez. Sí, sí, sí. Está como que en no, las no carritas. Sale, que, bueno. Está jugando con las carritas ahí. Eh. <ríe> No, no, él, él, él, él está tranquilo, pero claro, él, le tocó, él está estudiando en una escuela integral de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sí. entonces no tiene forma de, de no hablar, o sea, él habla mejor que yo, él habla, sí, a veces hablo, eh, agarro un Uber, y, y acá en, en Fortaleza, en Ceará, se habla un portugués eh, como que muy eh, rápido, muy, marcado, muy rápido, expresiones, Marcado, marcado rápido. esa es la palabra, es como marcado y rápido. Y entonces, en esos momentos que yo agarro Uber, es mi momento de la clase de portugués. Hablando con el taxista. Y ahí comienzo yo. Y ahí, ¿vos sé cuánto te llevo Uber? Y ahí... ¿Cómo es que se comenzó aquí en Uber? Claro, comenzó ahí... él me empieza a echar el cuento de su vida, cómo llegó a ser Uber y todo eso. Y buenísimo. Y entonces mi hijo me dice, mamá, no, así no, no, no, no, no, no, no. Sí, estoy eh, bien. Te pregunto algo, Vanessa. Tengo un montón de preguntas por acá, es impresionante. Y si me pongo a hacer como la lista, es como que continúa, porque me da mucha curiosidad conocer acerca del proyecto de otras personas. Y más que todo, como, como había mencionado, cuando veo que la persona es apasionada por lo que hace, porque eso también como que te genera aún más como... Será mucho combustible para que continúes haciendo lo que estás haciendo. Me imagino que has aprendido demasiado en internet con los, con los palestrantes, los conferencistas. Palestrantes. Sí, los autores de Brasil que tienen mucho contenido acerca de marketing, no solamente de marketing, pero el desarrollo personal que está totalmente conectado con lo que tú vas a hacer en internet también, que la gente no quiere aprender nada con personas que no tengan motivación, que no tengan autoconfianza, o sea, el, el material está perfecto, pero se nota que la persona lo está haciendo solo por hacerlo nada más. Entonces, esa no es la idea. La idea es como que la gente te ve como que, wow, pero qué bonito de ver esto. Alguien trabajando con tanto empeño. ¿verdad? Entonces, voy a elegir una de las preguntas que tengo por acá, que es algo bueno. muy común, que es, dime algo que te limitaba a empezar a hacer lo que empezaste a hacer. Algo que siempre como que te, te lo dudaste, como que, no, no sé, pa, ¿cómo será esto? Ya cuando llegaste a Brasil, porque tuviste, el, tuviste la, la, la barrera en Venezuela para ir a Brasil, pero ya cuando llegaste a Brasil, bueno, ¿y ahora qué será? O sea, ¿cuál era, cuál era el, el pensamiento que tenía, que te estaba limitando? ¿Y cuál fue el pensamiento que tuviste para cambiar esto? Porque te puso hacia adelante, como que, ¿sabes qué? Olvida, voy a olvidarme de esto, voy a empezar a, a pensar como así y ya, cambiar todo. Eh, bueno, como cualquier persona que emigra, y esto se lo digo eh, para venezolanos que van a ver este video, que están viendo este video, eh, cuando llegas a otro país eh, entras en, en shock, o sea, eh, es un choque muy fuerte, sobre todo cuando entras a un país que no es tu idioma, que no es tu cultura, a pesar de que los brasileños son maravillosos. Gracias. gracias yo no hay nada es malo que hablar de este país. O sea, o sea que nos portamos eh, bien. Es una cosa impresionante. O sea, por darles un ejemplo chiquitico y hago un paréntesis, ¿Mm? a mi hijo se le cayeron cinco huevos en la escalera y salió la vecina a limpiar los huevos y luego le dio los cinco huevos desde su nevera. O sea, son oh. cosas así. Que wow. pasan a diario. Aquí algo es algo tan sencillo, ¿no? O sea, cinco huevos, pero la actitud. Sí. Aquí todo el mundo es así, todo el mundo te ayuda, o sea, eh, son muy amigos. Mira, me, me pongo hasta sentimental porque es que. No, hay, es que no así, llore, no, no empieza no, a llorar ahí. No, no, de verdad. Entonces, bueno, eh, pensando en, en esa limitante, cuando llegas a un país. Lo primero que, que tienes que hacer es generar dinero, pues, para, para, porque por, por lo general cuando llegas a un país llegas como que eh, cortado o no sabes qué hacer. Entonces en ese momento llegó el momento de decidir si buscaba un empleo de lo que fuera, uh -huh. okay, así ya, o este, creía en mí misma. Sí. Una de estas cosas que, que, que, que son muy importantes, o sea, creer en ti misma y que lo vas a lograr. Sí. porque si te pones o sea por supuesto que van a haber dudas vas a pensar ah pero es que ya hay muchas personas haciendo esto siempre van a haber millones de personas haciendo lo mismo que tú quieres hacer o sea, sí. la rueda es? ya está inventada como lo dicen. que no lo que no existe eres tú haciéndolo esta es la gran diferencia no existe Vanessa haciendo esto todavía no existe Philip enseñando portugués no existe Mira, todos Ana tenemos pasión. una risa única sí, todos claro. tenemos una El voz humor, única y eh, y por más que, o sea, que tú intentes copiar, ¿sabes? tú agarraste y dijiste: Yo voy a hacer lo que hace ella y la voy a copiar. Mm -hmm. La voy a copiar todo. Por más que la copies, no lo vas a hacer igual. Sí. O Está sea, intentando copiar, Porque no lo vas a hacer. Es una copia, igual. es una copia, no hace igual. Es como que. Mm. No va a ser igual. Es imposible. Entonces, si eres tú mismo y afilas el hacha, como dicen aquí. O sea, afilanda, eh, afilanda. En portugués se dice. machado, ¿Cuál eh, eh, afilar el hacha en portugués me olvidó afiar machado afiar. afiar machado como afiar machado uh, ¿eh? como como afiado exacto maqueta, o sea perfeccionate en algo agarra eh, un segmento uh -huh. eh, o sea si eres fotógrafo enfócate en un nicho un nicho es un segmento de tu mercado eso lo aprendí mucho aquí en Brasil, porque ¿qué pasa? Que eh, queremos ser consultores de marketing digital, pero queremos ser para todo el planeta, sí, para todos los bien. emprendedores. Y eso y para, me pasó. Yo quería ser eh, consultora de marketing en, para los emprendedores, pero emprendedores de, ahí de cualquier área. Hombres, mujeres, de, jóvenes. El que está ahí enfrente de, vendiendo tapioca es un emprendedor, sí. pero de repente él no va a estar en Internet. O sea, yo no le puedo hablar a él. Eh, y así, o sea, lo. Un, Consejo primordial es segmentarse, enfocarse, o sea, agarrar un nicho, eh, especializarte en una cosa y enfocarte en un proyecto, porque esa era es otra cosa que me ha pasado a mí muchísimo. Yo quería eh, entonces hacer una agencia de marketing digital, sí. quería también tener mi marca personal. Quería también tener una escuela virtual. Quería uh, tener un blog de, de hogar y tendencias. Y quería, bueno, ni y yo. O sea, y tenía... qué, Vanessa? Debería hacer esto también para tal cosa. ¿Sabes sí. qué, Vanessa? Y sé, muchas, y sé que muchas personas se van a identificar en esto que estoy diciendo. Porque sí. es así. Cuando cuando eres emprendedor y tienes esa, eh, esa ¿cómo te digo? Esa, la llama. Como esas, esa llama. Que, esa ganas, llama. No sé. Empiezas a acumular proyectos. O sea, sin mentir, yo tengo como 20 dominios comprados, y eso también es un punto importante, hay que invertir. Yo he dejado de comprarme zapatos para comprarme dominios, yo he dejado de comprarme, eh, no, qué perfecto, sé yo, ropa. Eh, dejé de comprarme un teléfono porque preferí comprarme una mejor computadora, y ahí estuve con sí. un S4 hasta la semana pasada, ahorita fue que logré cambiar de teléfono. Sí. Y así, o sea, tienes que invertir, no importa. Así tiempo es, y dinero, es súper crucial. O sea, sí. yo estuve un año, casi, casi un año en, en Chinela, en, ¿En Chancla, Havaiana, en Havallana. Pero voy pues, a comprar pues, el dominio, voy a comprar voy esta a, plataforma. Voy a mejorar mi hosting, ¿sabes? Porque yo tenía un hosting, pero no me convencí, la página estaba lenta. Voy a mejorar mi hosting y sí. no me importa qué. Y si me queda plata, me compro un libro. Y así, o sea. O sea, que esté como que alimentarse de contenido positivo. Y el hacha. Sí, total. He estado hablando que hay muchos soñadores y, y realizadores. Personas que están viendo el partido de fútbol y personas que de hecho lo están jugando. Y, so y es la minoría. La minoría de las personas son lo los que están jugando. Muchos lo quieren, pero muchos no están dispuestos a pasar vergüenza, digamos, como intentando hacer el gol y haciendo cagada, como dice uno. Como usted, como que, como que no consigue. ¿Cómo que no puede hacer el gol? Está ahí justo adelante. Pues, Ay, pero no me dio. Pero bueno, la gente no quiere pasar por esto. Uh, no, no, un minuto. La gente, no, la gente no, no, no quiere pasar por esto. ¿Por qué? Porque le da miedo. Me da, le da miedo lo que, lo que va a pensar la gente. Thank you. Pues imagínate. Oh, esto está como que gigante. Uh, mira esto cómo está de café. Está como por. Sí, bueno. No te lo enseño, se no se va a tumbar toda esta gigante, esta está caneca, esa xícara. Bueno, el tema de la marca personal le da mucho miedo a uno porque uno tiene el miedo natural del ser humano de, de ser como rechazado, que la gente lo juzgue. Bueno, ¿cómo que voy a poner mi cara en internet? Bueno, ¿quién me va a parar bola? ¿Quién soy yo? Y hay como la... Sí, en internet es como la síndrome del impostor, algo así, como quién soy yo para hacer esto, como yo no consigo, yo no puedo, yo no puedo hacer esto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con la, con la grabación de los primeros videos? Te lo pregunto porque a mí me dio como súper duro grabar los primeros videos, como que no, no está bien, no está bien, no está bien. Y eran muchos intentos, pero no lograban nada, o sea, simplemente no lo ponía afuera, no, no lo publicaba. ¿Cómo te fue con esto, tu, tu, tu experiencia, como empezando con esto? Porque en ese momento tienes miles de seguidores, ¿sí? con más de 12.000 seguidores en, en, en Instagram. Tienes muchas visitas sí. en tu blog, muchas personas que consumen tu contenido y has ayudado a demasiadas personas. Pero la gente siempre ve el éxito al final, ¿no? Como que, ah, esta muchacha está haciendo esto, está aquí. Pero, ¿qué pasó durante todo el proceso? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron las dudas que tenía, que tenía ella al principio, lo que le limitaba? Sí. Bueno, te dejo, te dejo hablar. Mira, <ríe> Cuéntame. Eh, cuéntanos. Yo desde que estaba en Venezuela, este, este es un tema delicado. Uh. Yo desde que estaba en Venezuela, siempre les decía a mis alumnos, este curso lo voy a tener online en dos meses. ¿Sabes? Así como que, no, tranquilo, que de aquí a dos meses ya el curso está online. Sí. En ese momento yo no tenía ni idea. O sea, yo pensaba que era algo así que muy... Uno lo pone sea, allá que, y las pero, cosas pasan. No, no voy a decir que es algo difícil y complicado, pero sí es algo que, que, que hay que hacer, saber hacerlo, o sea, tienes que comprar ya requiere, ya requiere eh, una cámara, eh, un micrófono, eh, tienes que saber dominar la voz un poco, tienes que, un montón de cosas. Entonces cuando yo empecé... Tienes eh, que comprar uno de estos. Uh -huh. Ajá, <risa> algo así también. <risa> Ay, esto bueno. me Bienvenido a la vida de los videos en internet. No, ya, yo he fabricado un montón de cosas, que eso es lo que, lo que les voy a contar, entonces yo empecé, y mi primer video, cuando lo escuché, cuando me escuché, y eso me imagino que le pasó a muchas personas, yo decía, no, ¿pero qué es esto? Eh, horrible, o sea, yo decía, no, no me gusta mi voz, no me gusta cómo estoy hablando, no me gusta no me gusta nada. Sí. Pero ahí también entrego un círculo vicioso del perfeccionismo. Entonces yo quería que todo fuera perfecto, que el video perfecto, que se tiene que escuchar perfecto, que no puedo decir... Eh, o sea, yo me he quedado a veces... Eh, Uy, tengo que editar todo, eh, tengo, tengo que, que ser como... me quedó este, o se me enredaba la lengua y ya, volví a empezar. Ah, sí. Me, sí. me pasaba igual. Mucho, de hecho... El, el curso, los primeros videos del curso, o sea, da para notar alguna diferencia entre los primeros videos del curso claro. y, los, y los últimos. Sí. Y hasta que llegó un momento que dije, ya, ya, esto tiene que salir, y una de las cosas que, que, que se los doy como consejo para que saliera el curso al aire fue poner fecha. Sí, o sea a fecha, al día, fecha, día ya, ya, no, no pase día. La fecha, mira, el 16 de agosto... Es el lanzamiento, o sea, te vas a poder inscribir en mi curso. Y publicar. Y publicarlo no ¿sí? Exacto, publicar. Claro. Porque ya es como y ahí público. Ya es, como... es un compromiso con el mundo, o sea, porque sí. uno como emprendedor no tiene jefe, no tienes nadie que te, que te esté presionando, y entonces, no, bueno, mañana lo voy a hacer mejor, no, voy a, mañana lo hago mejor. Y así, y así puede pasar meses, y así pasaron los meses en mi caso. Uh -huh. Hasta que puse la fecha y, ¿qué te digo? Los últimos 20 videos los grabé así, uno por día, uno por día. Súper rápido. O sea, pa, pa, pa, sí. Pa, pa. Sí. Salió, salió bajo presión, por lo menos en mi caso trabajar bajo presión me, me, me va bien. Pero <risa> sí, eh, pero fue eso, o sea, hay que pasarte como que el decir, de sí. o sea, es mejor algo hecho que algo perfecto. Porque, como Como... Como, como me decías, algo, algo que tú ves perfecto hoy, mañana ya no será perfecto. Ya no es perfecto, claro. O sea, yo veo mi, mis publicaciones con MPC, veo mis videos con MPC que eran como perfecto en este momento. Ya lo veo ahora y como que no. Yo tengo un amigo en, en Colombia, no, Julián, que siempre me molesta. Porque siempre estoy como cambiando, cambiando la página, cambio esto, aquello, no sé qué. Como que no, pero no, no puedes cambiar tanto. Pero es que yo Ajá. necesito cambiar. Yo necesito mejorar esto. Yo necesito mejorar aquello y, y el otro. Y así soy. O sea, es, un, es algo muy personal. Y yo me imagino que grabando más videos, cuando empezaste el primero, el segundo video, el tercero video, mientras más lo grabas, más se vuelve natural hacerlo. Ya cuando no lo haces, te parece raro, como, como que no estoy grabando videos, o sea, está muy mal esto. Es como que yo, yo, yo costumbro decir que usted si quiere tener una, como un hábito, si quiere, si es, si, si, para reconocer algo como un hábito, que es verdad, este es un hábito, ya lo tengo como súper fuerte, cuando sí. no lo hagas, es como cepillarse los dientes. Si tú te vas a dormir sin cepillarse, en lavarte los, los dientes, te sientes mal. Te sientes como que, uy, pero me da pereza, ya está acostada, ya está como que... Pero tú sabes que tienes que hacer aqu, aqu, aquello. Tienes que hacer esto. Tienes que... Es, es, es algo que lo haces porque lo haces natural, lo, lo haces y ya. Y en el momento que no lo haces, te sientes mal por no hacerlo. Es como que, no, ¿cómo que no voy a hacer esto? ¿Cómo que no voy a meditar hoy? ¿Sabes? ¿Cómo que no voy a hacer ejercicio? ¿Cómo que me ocurre esto? No, no, no. no. Así es como que se vuelve el hábito. Pues, pues, si no, si no te da duro no hacerlo, no es hábito. Pues, no lo tienen que volver como algo como constante, ¿no? Uh, Vanessa, te pregunto algo. ¿Cuál podrías recomendar a los que están viendo la entrevista? De hecho, muchas gracias por todos los que se quedaron hasta, hasta ahora, que es un poquito larga la entrevista. Me gusta comer, conversar mucho y Vanessa tiene muchísimas cosas que compartir. Yo creo que o sea, tardaremos de aquí como 10 días como conversando acerca de muchos temas y es que hemos hablado ayer también acerca de, del negocio que tienes online, del estilo de vida que has, que has sí, conseguido sí. haciendo esto, lo que a ti te gusta, tener más tiempo con tu hijo, con tu familia y tener más libertad. Pero me gustaría saber, yo siempre menciono que es muy importante lo que tú consumes mentalmente y físicamente también, la comida como tal, o sea, comida sana, te resulta positivo. Y consumir contenido, o sea, mental, pues, o sea, contenido, artículos, videos, qué dice la gente. Contenido sano te va a hacer una persona que, que sabe mucho más, más sabia. Entonces, me gustaría algunas recomendaciones de personas de Brasil que, que lo, los ves como, wow, es, estas personas cambiaron demasiado. O sea, yo los escuché, le, le paré bolas, como dicen en, en español, y me fue súper bien. Pero usted o tiene que ser dedicado, tiene que... Enfoco. Enfoque, ¿no? <risa> eh, bueno, hay muchas, muchas, muchas personas que me inspiraron acá en Brasil. Eh, Camila Porto es una de ellas que es especialista en Facebook. Y eh, la he seguido tanto como por, por todas las, las, las, las dicas, iba a decirlas, <risa> Por todos los consejos <risa> sí, los tips, los tips. que ella da. Sí. los tips que ella da para, para Facebook y también la, la, la he seguido porque he visto como ella se ha, ha desarrollado su marca personal de una claro. manera increíble sí. o sea, todo lo que, lo que gira a su alrededor es Camila Porto y me encanta cómo maneja su marca, sus su cursos todo, todo. Ah. Les recomiendo que la sigan y, y, y o sea, vale la pena, aunque no entiendo muy bien el portugués que, que sigan a Camila Porto otro referente que sigo, que admiro mucho, es Érico Rocha. Usted uh -huh. si es de la forma, ¿cómo es? De la forma de, de la, lanzamiento. De, de, de lanzamiento? Eh, que es una, buena es, es que es un curso que es bastante, digamos que no es tan accesible, ¿no? Yo todavía no tengo sí. acceso. Sí. Porque eh, hay que invertir, es una inversión fuerte que, que claro. cuando tenga el chance, lo que pasa es que bien. la inversión que haces en este tipo de, de servicios es. La, la, lo vas a. O sea, el retorno, digamos, como que viene a largo plazo. Y si tú tienes este, el dinero y te compras un iPhone, el, el, el retorno es como inmediato, digamos. Pero dura nada, dura poco. Es como: voy a la tienda, compro. La la me siento súper bien, uy, qué, qué bacano esto. Pero dura una semana y ya de regreso a lo que era antes. Pero este es el otro tema también: que la gente esté des, des, de, dispuesta. A, a, a, como los frutos <risa> hacer la cosecha, ¿no? ¿Ves? En, en eso, ¿no? cosecha. A, a largo plazo que tengan paciencia, que paciencia porque si no te, te vas a volver una persona que, que es como en base dice como inmediatismo como quiero todo para ahora ya si no es para ahora no me sirve ya, entonces tiene que el, el tiempo ¿no? para que la planta se vuelva un, un árbol para que el árbol como que pueda como generar ah. frutos para todo el tema pues si no no, Como le digo yo a mis, a mis alumnos, al finalizar cada clase de, de, de, de marketing o lo que sea, les digo, nueve mamás no pueden hacer un bebé en un mes. Sí. Esa no es mía, no sé dónde sí, la leí, pero también. se me quedó. Sí. Pero es así, o sea, es así, todo a su tiempo. O sea, yo no tengo dos meses con mi blog, tampoco les voy a decir que en un mes van a generar dinero en internet. Eh, me atrevo a decirles que cualquier promesa que ven en internet que diga trabaja media hora al día y gana 10 mil dólares al mes, es falsa, o sea, no caigan en ese tipo de cosas. A menos, que, que, a menos que, que tenga, que tenga dro drogas involucradas. Ahí sí como que me crea. <risa> Pero nadie oh, quiere decir al, al, esto, ¿no? Alguna, algo, algo Pero es como sospechosa, es claro, algo raro, ¿sí? ¿eh? Algo tiene, o sea, ¿Cómo? si quieres hacer dinero como profesional, o sea, a nivel profesional. Eh, sí. De tu pasión, si tienes una pasión, la quieres monetizar, es posible gracias al internet. O sea, hoy en día eh, nunca fue tan fácil ganar dinero, o sea, emprender sí. y ganar dinero eh, de forma individual. O sea, sí. Esto me encanta, solo. ese tema de, de la marca personal, como te había dicho. Y el tema de generar contenido de calidad, que es lo que estás haciendo en internet en este momento, Um, ¿Tienes tu curso disponible en, en tu página o en otra página, en una plataforma? Sí, lo tengo en mi página vanessa.jackson.com, que es mi blog. Voy a poner en la y descripción ahí... de este video para los que quieran visitar y conocer el trabajo de Vanessa. Súper bueno. Sí, de hecho acá a los, los suscriptores de tu canal les voy a dar un descuento especial. Ah, eh, súper bien, a yeah, las ventajas de, de estar aquí en el canal eh, Felipe Brazuca. Para que, bueno, claro. los que quieran ya de una vez poner manos en la masa, yo soy, este, eh, eh, vengo practicando sobre una metodología de aprender haciendo. O sea, no me gusta eh, ponerme a explicar que el marketing, que tal, no sé teoría, qué tal, que La teoría, todo el tema. No o sea. me gusta explicar teoría porque ya, o sea, si quieres aprender teoría, hay un, o sea, claro te doy referencias de dónde puedes aprender un poco uh -huh. más de teoría, pero yo voy directo a la práctica. ¿sabes? El dominio lo vas a poner así, el hosting lo vas a poner así, el WordPress... ¿sí? Explico hasta cómo hacer un logotipo en PowerPoint. O sea, es dirigido sí. a personas que no saben nada y en una semana pueden crear un blog de marca personal bien hecho, bien diseñado y con todos los juguetes. Súper bien. Eh, te voy a decir algo que mencionó en con las personas que, que también lo pensé antes de, de empezar a grabar videos, a enseñar portugués. Cuando, es, cuando estaba enseñando portugués en Colombia, la gente me decía, oye, es que lo hace súper bien. Oye, es que te hace, te nota la pasión por lo que hace. Oye, pero consigue ¿Es? entenderte súper uh -huh. bien. Mientras más escuchaba esto, como que me entraba en la cabeza, como que, mm, como que, o sea, al que parece como que soy bueno en esta cosa de enseñar idiomas, como de enseñar, de las ganas de pasar lo que sabes. Mi punto es, si alguien te dice, Varias veces quieres así, quieres así, que siempre que te veo, bla, bla, bla, oye, que me parece una persona súper, lo que sea, dedicada, súper enfocada. Si, si escuchas eso siempre, siempre, siempre, en algo específico en tu vida, como que, oye, te va súper bien con las personas, como lidiando con las personas, con las situaciones, oye, te va súper bien negociando, pero y, y continúas escuchando esto, tienes que hacer algo al respecto, tienes que hacer algo con esto, porque tienes oro en tus manos. Lo que falta es construir el puente para llevar eso al otro lado. Porque la gente seguramente está en el otro lado de la montaña esperando lo que tienes a ofrecer. Pero ¿cómo, cómo puedo llevar esto a ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo? Y en internet hoy día, como habías mencionado, está muy fácil, está muy, muy accesible para que la gente pueda tener todo este material disponible en internet. O sea, me acaba de decir que tienes tu curso enseñando paso a paso cómo hacer la, la cuestión del blog, del WordPress, del, del, del dominio, del hosting todo el tema. Entonces, esto facilita demasiado, es algo que me gusta mucho, muchísimo, soy enamorado de esto y lo que me hace pensar, hay mucha gente que está viendo este video, que seguramente está como pensando, oye, pero sí, ¿verdad? Que tengo este proyecto, quiero empezar, pero siempre me, me puede como que, ah, pero es muy difícil, de hacer una reunión con los seguidores del canal y para discutir esos temas, de traer personas como, como tú y otras personas que están trabajando, que son emprendedores digital en una conversación entre tres, cuatro y hacer una discusión entre todos. Están los seguidores del canal, podemos hacer un grupo grande, no sé, 50 personas, porque tampoco es posible juntar toda esta gente, y hacer una conversación entre nosotros para las dudas que la gente tenga, porque la duda de uno puede ser la duda de otra persona, y todos nosotros nos ayudamos. Ese es el punto del Internet. O sea, nosotros, el hecho de estarmos conversando acá, de que yo esté en mi canal, que yo te traiga a ti aquí al canal, a compartir tu historia en Brasil, saliendo de Venezuela, llegando a Brasil sin saber el idioma, sin tener el, el trabajo, como que un millón de dudas en tu cabeza. y ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo llegaste a tener la vida que tienes en ese momento? Y continúas mirando hacia adelante. No es como que no, no, ya estoy, no, ya, ya. O sea, haces dinero en internet haciendo lo que a ti te gusta, se trata de eso, como capacitar a otras personas como ya lo estás haciendo. Y me imagino que en este momento estás buscando aún más personas para aportar en la vida de ellas. Te felicito por esto. Gracias. <risa> Gracias. Eh, bueno, como decías, creo que ambos compartimos esta pasión de, de, de compartir lo que sabemos. O sea, lo que hemos logrado, porque ambos somos emprendedores digitales. Sí. Y queremos que, o sea, es como, como un sentimiento de querer que todo el mundo aproveche. Sí, es algo muy personal, es como que, ¿cómo que no? Sí. sí, o sea, todos tienen una pasión, a todo el mundo le gusta hacer algo. Y, y yo creo que prácticamente cualquier pasión la puedes llevar a internet y monetizarla. Solo que uh -huh. no sabes, cómo hay muchas dudas para empezar, crees que no puedes, pero sí puedes. O sea, yo estoy convencida de que si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Oye Vanessa, ¿verdad que en tu blog si una persona, porque me habían mencionado del, que tienes un sistema de afiliados, ¿sí? que una persona accede a tu blog y puede como encontrar un link por allá en donde, perdón, en donde recomiendas algo y si la persona compra este algo, la empresa te paga una comisión? Y puedes llegar, puede llegar a valores considerables, como que wow, o sea, yo proporciono un buen contenido, buenas recomendaciones y las empresas me están pagando por recomendar sus productos que yo los apruebo. Exactamente. Eh, Esa este es una de las formas de monetizar un blog. O sea, muchas personas no se imaginan, o sea, eh, te lo digo porque me lo dicen, pero ¿cómo ganas vale dinero con un blog? O sea, no entiendo. Eh, o sea, dime más o menos porque no entiendo. Y, y esa es una, eh, anteriormente, la forma típica de hacer dinero con una página web, con un blog, con un directorio, lo que fuese, era a través de publicidad por clic o sea, llenar la de página antes, de, de un montón de cosas. O de banners publicitarios, sí. si tenías un blog local o una página local sí. y tal. Ahora, una de las maneras eh, más rentables eh, de, de ganar dinero, y, y para esto no tienes que tener un gran tráfico de personas, porque para ganar dinero por clics tienes que tener por lo menos... Si lo, Demasiado. De, mil sí. visitas al mes claro. por Claro. Teniendo sistemas, o sea, uniéndote a programas de marketing de afiliados, puedes tener 30, puedes tener 20 visitas por día y hacer dinero sí. igual. Sí. Porque okay. eh, si, aportas, si, si aportas contenido de calidad, de valor, y las personas te escuchan y, y tú creas autoridad sobre las personas a través de tu contenido, eh, ellos van a seguir tus recomendaciones. Y sí. ojo, aquí, bueno, ya, ya es como una parte más... Eh, profunda, pero cuando, cuando trabajas con marketing de filial lo tienes que hacer con mucho cuidado, o sea, tienes claro. que recomendar que en serio use, o sea, para claro. cuidar tienes tu marca, porque programa. una cosa que claro. pasa con las marcas personales, es que, sabes, tú creabas una empresa y la empresa no sirvió, no funcionó, la cerraste, o sea, o, qué no sé yo, tuvo mala reputación, la cerraste y creas otra y listo, borró mi cuenta nueva. Claro. Pero con marca personal no puedes hacer lo mismo, por eso que a veces es tan difícil. Para claro. muchas personas, bueno, para mí lo no, fue un principio y estoy segura que para, para todos lo es. Es un buen punto, eh, Sí, que, que no puedes hacer borrón y cuente nuevo, Seres tú. Tú siempre te vas a llamar Felipe Rasulta, yo siempre me voy a llamar Vanessa Jackson, o sea... Y, y es por eso es que es tan difícil a veces, ¿no? este tema de, de... Claro. Y de te iba a comentar acerca de algo acerca de los afiliados. En Brasil hay una empresa, hay una página que se llama Hotmart que es súper conocida en Brasil y venden pero cantidad, como es una empresa multimillonaria en cuestiones de, de afiliados y básicamente lo que ve en la página es que tienes que, puedes registrar tu producto como tal para que otras personas lo vendan por ti, que pongan en, tu, en la página de ellos o puedes hacer el otro lado, como que, sabe que Me gusta este material, me gusta este tema, está relacionado con lo que hago yo en mi blog, con los temas que a mí me gustan. Entonces voy a poner esta página, esta recomendación en mi página y la gente cuando Exacto. compre a través de este link me va a generar una comisión. Y eso está súper bien. Voy a dejar de hecho, todo esto en la descripción de los videos, lo que, lo que podamos agregar en la descripción para que las personas, tu página, las recomendaciones sí. de las personas que hablan acerca del tema en Brasil, todo en portugués. O sea, para que podamos utilizar el portugués como un medio para aprender otras cosas. ¿Sí? Oye, me acabas de recordar que tengo, eh, escribí un ebook en portugués, sí. que es una guía estratégica de Instagram. Entonces, está muy interesante si alguien quiere... Ah, tú eh, lo tienes. Ya eh, lo tienes. Sí, lo, lo, lo hice para, para el taller que hice acá de esto. Bueno, es Perfecto. Una de las maneras de, de generar interesados en mi curso acá en Fortaleza. Uh -huh fue compartir un ebook gratuito sobre estrategia de marketing en Instagram. Claro. Entonces este ebook lo compartí en, qué sé yo, 20 grupos de Facebook de aquí de, de Fortaleza sobre marketing digital, emprendimiento y este tipo de cosas. Y así, porque logré obtener lo, el, el email de personas interesadas en este tema uh -huh. y fue uno de los métodos que utilicé para poder vender mi curso, porque acá en Fortaleza, en Brasil, nadie me conoce. Claro, o sea, llegaste, de llegaste de como, edad, naciste, naciste otra vez en Brasil, aquí en este muchacho, aquí en usted, estamos en un país con más de 200 millones de personas en donde el marketing digital está súper fuerte y llega usted como de la nada, como que quiere que aparecer, todo, pero todo tiene, tiene, tiene el principio, ¿no? Otro tema muy importante muchachos, para que ustedes lo tengan en cuenta es, no es solamente tener el correo de la gente, pero siempre ofrecer contenido de buena calidad para que la gente como que lo siga de verdad. Pues si no, será una base de datos nomás. O sea, tengo miles de correos, pero no, no envío correo a la gente. Y si envío correo, envío como, como contenido súper pobre. Y la gente no le importa nada. Es mucho mejor, más que todo, como, como habíamos hablado ahorita, que se tenga o sea menos, es, es como calidad, más calidad y no cantidad. O sea, es, es, es algo muy común, ¿no? O sea, en internet la gente piensa, hay mucha gente, mucha gente, mucha gente, no, no, no, calidad. O sea, en mi canal pasa eso, o sea, yo no tengo un millón de seguidores, tampoco me hago plata en YouTube, o sea, yo no gano plata de YouTube porque pagan pues, nada y yo no quiero poner como publicidad en mi página, nada de esto, o sea, quiero ofrecer el contenido como tal, o sea, Felipe Filip aquí está el video, pues a mí no me gusta ver publicidad. Estar, quiero ver el video y ¡pam! me sale esto, me sale aquello. Lo hago de esa forma porque tengo un curso, tengo un material que puedo ofrecer a la gente que está súper bien estructurado, que vengo trabajando en este material hace como más de dos años, más de tres años trabajando en este material, la verdad. Entonces no hay motivos para poner publicidad solamente por la plata, porque sería por esto. Si yo hago publicidad, en mi canal en este momento es plata, o sea, nada más. No hay, no hay la causa, ¿se ¿me entiendes? No hay como, hoy voy a poner publicidad porque la gente va a ver como contenido más relevante, que le van a, a cambiar la vida. Que no, no, no, no es esto. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y siempre crecer tu negocio, aportar en la vida de las personas, eso es lo más importante para mí. Y mientras más lo hagas y ves que la gente, seguramente recibes correos, Comentarios, la referencia de tus estudiantes: Mira, Vanessa, yo hice tal cosa, me resultó así, asá. Entonces, ¿cómo se motiva aún más a seguir haciendo lo que está haciendo? Siempre mejorando. Exactamente. Claro. Es que mientras más compartes contenido, y, y, y claro, hay, hay circunstancias que, que, que nos limitan a de repente crear tanto contenido como queremos, ¿no? Eh, sin embargo, pero cada vez que yo comparto contenido, que yo digo, o sea, que lo hago como si lo hubiera hecho para mí, o sea, era lo que yo hubiera sí. querido consumir para, claro. para poder aprender esto. así Y tomo varias referencias, de ahora que, que, que tengo acceso a la información en portugués, tomo uh -huh. mucha información de varios blogs y de tendencias actuales, y, y trae buenos resultados, o sea, siempre... Hay nuevos inscritos en el curso, siempre hay, hay nuevas personas inscribiéndome, preguntándome. Yo eh, hasta este año o sea, he estado ofreciendo el servicio de crear eh, páginas web. Sí. Pero en ningún lado de mi blog yo ofrezco el servicio. O sea, no hay una parte que diga servicio o eh, te hago tu página web. Antes lo tenía y nunca funcionó. Sí. Pero ahora a través de los contenidos, las personas me escriben preguntándome. Oye, tú. Tú haces eh, esto. ¿Podrías crear un blog como el tuyo? Uh -huh. está, me gusta está, ¿Cómo está, está estructurado? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Cómo haces todo el material? Todo el tema. Súper bien. Sí. Vanessa, muchísimas gracias. Como un millón de gracias, veces. Yo sé está que está súper tarde en Brasil en este momento. Como que pasa de la medianoche. Aquí, sí. aquí. Sé ah. como que las 12, y algo, ¿no? Por ahí. Sí, 12 y 20. Sí, por aquí son las 11 y 20 de la mañana en Indonesia. Entonces, yo me desperté temprano para hacer la, la entrevista y a ti te tocó más tarde. Pero así es, ¿no? del cambio de horario. Pero espero que a los seguidores del canal, a ti también te haya gustado la entrevista. y Las dudas que tengan, a, o sea, dejen los comentarios que yo voy a contestar y Vanessa también. Vanessa, tienes tu perfil en, en, en YouTube. O sea, puedes como sí, que estar pendiente de, de, de esta entrevista y la gente que pregunte algo, oye Vanessa, ¿tienes algo para esto, para aquello? Como que dejas un comentario con el link para que la gente pueda acceder a toda la información que nos estás brindando. El otro tema es... Por que allí, tienes... Felipe, también es importante. Tienen en, en, en mi página web, en los recursos, tienen un, un e-book también sí. que explica más de 10 formas de ganar dinero con un blog. Esto se me había olvidado comentar. Okay, ¿no? Listo. muy un detalle muy importante. Voy a, vamos a dejar todo eso en los comentarios, súper detallado, sí. para que la gente pueda, pueda disfrutar, sacar más provecho. Lo, como, como te decía, la idea de, de hacer entrevistas es como que podamos aportar lo máximo posible, que podamos como cambiar la vida de las personas que puedan disfrutar de la vida que nosotros disfrutamos, que, que, que la, la libertad, que eso es algo como impagable. Es, es, es... Yo estoy acá en un café, tranquilito, tomando mi café, hablando contigo. Ayer estuve por acá también trabajando. En la tarde puedo salir a caminar, ir a un templo, averiguar lugares para conocer. Y estás viajando. O sea, en ese momento estoy viajando y estoy solo, no estoy casado. ¿no? O sea, en tu casa estás casada, tienes tu, tu hijo, entonces es distinto. O sea, claro que, que uno como que tiene más variables, ¿no? Digamos. Pero tienes, tienes tu, tu libertad de cualquier, de cualquier forma. Antes, cuando estabas en Venezuela, estabas más amarrada a la empresa, a los horarios y todo el tema. Bueno, ahora tienes tu propio negocio. Y por lo que veo, es, está como que creciendo, vas con todo. O sea, estás en el camino súper correcto. Te admiro demasiado. Otra vez, no es, no es siempre que conozco personas que tienen la, la visión que tienes y de seguir adelante, de estar buscando siempre mejorar, y esto es algo de admirarse Quiero que, que reconozcas lo que haces, que siempre mires hacia atrás y veas la cantidad que has caminado. No solamente, ve, no solamente fijarse en lo que está adelante, pero reconocer lo que has hecho. ¿De dónde viniste? ¿En dónde estabas? Y luego como que, wow, si yo hice todo esto, ¿por qué no puedo llegar aquí? ¿Por qué no puedo continuar? O sea, no hay motivos de, de, de perder la motivación. Muchas veces nosotros nos concentramos tanto en llegar, en llegar, y no reconocemos lo que hemos pasado. Eso es lo que me sí. motiva muchas veces. Cuando pienso en desistir, como que no me está resultando, sí. no me gusta, yo como que. me ha pasado, me ha pasado eso. Entonces, me ha pasado eso bien. y, no, bueno, imagínate. Muchísimas gracias, Filipe. Este, la admiración es mutua. O sea, te admiro desde hace un montón de tiempo. Tú fuiste uno de los emprendedores que también analicé uh, a milímetro, o sea, cómo, Cómo ha crecido tu, tu, tu negocio online, o sea, sí. es increíble, de verdad. Todo lo que te ha permitido eh, el internet, estas herramientas. ¿no? Sí, me encanta esto, me encanta todo este tema. Estoy enamorado de esto. Lo podría hacer por toda la vida. Me gusta demasiado. Bueno, un abrazo Vanessa, que puedas y tranquilamente ahora, que pues, vas a dormir tranquila, creo que. Buenos días para ti, buenas noches para mí. Sí, sí, sí. Todo el día está en el futuro, ¿no? Aquí. Okay. Entonces, un abrazo para ti y muchachos, en, los, en, los, en la descripción de, de, del video, en la descripción, vamos a dejar toda la información, el curso que Vanessa ofrece en internet para la gente que quiere empezar con blog, que quiere empezar a compartir su, lo que le gusta hacer y monetizar eso en internet, tener más libertad para hacer lo que quiera en el mundo con su dinero, ganar en dólares también, que es un punto muy importante. Yo sea, como que ganar en dólares como que abre muchas puertas también. Entonces, un abrazo, buenas noches y buenos días para mí. Hasta la próxima.